Bueno, me llamo Virginia de Cove, soy experta en inteligencia corporal y emocional. Eh, tengo una página web, www.virginiadecove.com Me dedico a um, trabajar la motivación y la energía, pero a través del cuerpo. He venido a Maestro de Maestros a adquirir herramientas de aprendizaje de alto impacto y, um, y también herramientas para la venta. Para la venta en sala o para la promoción de todos estos talleres. He asistido a otros cursos donde me da mucho contenido técnico, también experiencias reales, pero encaminados más hacia temas técnicos, no hacia temas de, de cómo montar tu propio negocio y temas de alto impacto. Y a, a, vamos, o sea, un 10. Este curso es para todos aquellos que les guste la formación, que quieren dedicarse a eso, y que bueno pues a día de hoy pues necesitan eh, tener más clientes o saber un poquito eh, o saber cómo estructurar su negocio para que realmente sea rentable y puedan vivir de aquello que les gusta y que aman o sea que te lo aconsejo sí o sí